Y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por siempre acompañarnos, les habla José Juan Tañón Díaz y les agradecemos su fiel sintonía de los sorteos de la Lotería Electrónica. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022 y estaremos celebrando los sorteos de Wild Bold, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que usted hace sus favoritos.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 Dólares, tremenda oportunidad de ganar estos premios que pueden ser tuyos. Tenemos muy buenas noticias. El juego de Double Play de ayer, 9 de noviembre, tuvo ganador de premio secundario por la cantidad de 50 mil dólares. Fue una jugada automática vendida en Tu Ghosto al 63, Loisa Bali en Canóbanas Muchísimas felicidades al ganador.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 Pero damos comienzo ahora precisamente con el sorteo del Wild Ball. El número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el 0. El 0. Nos movemos para el sorteo del Pega 2. y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 8. El 8. Segundo número.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 ¡Es el 0, cero, el, cero, el cero! ¡Repite el cero! El número ganador en el Pega 3 es el 3-0-0, el 300. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. ¡Mucha suerte! Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 5. El 5. Segundo número. Es el 2. El 2. Tercer número. Es el 5. El 5. Último número en pega 4. Es el 3. El 3. El número ganador en el pega 4 es el 5-2-3. 5 3 el 52 53 Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Espero que te hayas pegado con tus pegas y recuerda que para más información visita nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Que tengan todos una excelente tarde.